¡Ey, papi! ¡Listo el pollo! ¿Pelada la gallina, pon el agua a hervir. Ya estamos, ya me conseguí un escribano y me hizo la firma el 12, papi. No puede que no quiere el dicho, ¿eh? Así que está todo dicho, poner la firma el 18 de noviembre, estamos allá a botar la gente, y frasi. La voy a partir como un queso la que se me regale, yo no perdono.